O la forma de andrejo, son como pequeños gusanos. Chico zapote. ¿Qué? Hombre, guau, haga. No te lo traes. Porque traer. yo creo que la compré mal. ¿Ah? Que pasa es que... ¿Qué? ¿La compraste mal? ¿Cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce, bienvenidos a un nuevo video y yo estoy aquí porque estoy hablando el Uber para ir directamente a un mercado para hacer algo super cool para todos ustedes. Estoy segura que les va a encantar. Hey, hey, Qué rápido. Nosotros vamos al mercado a probar frutas exóticas mexicanas. Por dentro ¡Nanche! Lunch. Son vacas. blancas ah, yo cre haciendo? creo que sé que es algo que se llama mamonchino. chino sí, yo acabo de llegar acá al mercado de Coyoacán junto a Gise, bueno no les he comentado pero Gise va a aparecer en este video del día de hoy por aquí está, estamos pidiendo algo de comer súper rápido porque mientras veníamos en el Uber no sé qué pasó que nos estábamos agitando muchísimo, nos dio como que un malestar muy, muy extraño Así que vamos a comer algo, a ver si se nos pasa y podemos continuar con el video Preparamos un guarache, cocidas, chorizo argentino. Ay, muchas gracias Ay, la mía no quedó así Acá llegó nuestra comidita, por aquí está Gisa se siente mal Hoy el video va a estar muy divertido, Gisa creó la dinámica Así que nada, <risa> ahorita le contamos, pero ya pedimos de comer Acá pedimos, le dicen moronga, en nuestro país esto se llama morcilla y acá es... ¿Cómo que se llamaba esto? Chorizo, no ¿Qué era? Sí, longaniza con, con queso, creo Denos un momentito, voy a comer, así que buen provecho Ya finalizamos, esta cosa que está aquí está demasiado deliciosa Primera vez en mi vida que pruebo aquí en México Eso a lo que ustedes llaman mori morringa o moringa No sé, moringa creo que es como una, como una hierbita seca que vende ah, Entonces sería moringa ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí se están riendo de mí, no puede ser ¿Es moronga, rellena o morcilla? No. Y ahora sí empezamos este video Estoy aquí frente al mercado de Coyoacán La verdad ya había venido muchísimas veces a Coyoacán Pero jamás había entrado al mercado Por lo general siempre estoy en el parque central A más o menos dos cuadras de aquí Y el video de hoy va a estar súper cool Es una dinámica sumamente interesante Porque vinimos a este mercado Para probar las frutas más exóticas Que encontremos aquí en México Yo la verdad he probado tacos He probado... Tacos <ríe> pero jamás me ha dado por venir y probar frutas exóticas mexicanas lo cual cool de la dinámica de hoy es que allí se va a comprar cinco frutas exóticas muy extrañas para mí y yo voy a comprar cinco frutas para ella cuando lleguemos a casa, le va a vendar los ojos y él va a tener que probar esas frutas y adivinar qué son. Yo va a tener que hacer lo mismo acá en mi canal. Entonces va a estar muy cool la dinámica. Por favor, vean el video hasta el final. Y bueno, es súper importante mencionarles que si no se han suscrito al canal, por favor, se suscriban en este momento. Estamos subiendo videos súper cool acá en México todos los días. Entonces va a estar muy interesante. Y denle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video. Así que nada, sin más que decir, vamos a buscar esas frutas exóticas. Me Bueno, estoy adentrándome aquí al mercado. En Brasil, me emocionada porque es la primera vez, o sea, en serio. Estoy aquí dando vueltas en el mercado y la verdad me parece fantástico. Miren este puesto de disfraces. No, no me esperaba encontrar un puesto de disfraces acá dentro del mercado, en serio. Pero hace poco pasé por otro lugar en donde había en donde había muchísimos juguetes, juguetes, juguetes y más juguetes. Ay, qué chistoso. No, ¿qué pasó? Y tú bien guapa, yo bien chistoso. ¿De qué parte del planeta nos visitas? De Panamá. Ah, pues de la mera tierra de mi ídolo. ¿Quién es su ídolo? Ah, pues Roberto Durán. Ay, ¡Ah, sí sabes. O oh, oh, también del maestro Rubén Blades. Ah, sí. Es. ¡Ah! No, ya bueno. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Catherine Boy. Ah, Un bueno, placer. Catherine. Bienvenida aquí a mi patio. Ojalá te puse Ando buscando frutas exóticas mexicanas acá tenemos unas bien ricas mira Kateri para empezar cuénteme a ver la... La sí. la música, la hermandad, Oiga. el deporte, no. Ah, pues, nos parecemos mucho. Pues mucho, mucho y después, somos la, latinoamericanos. Yo tengo que elegir cinco frutas para mi amiga, que ah, ella no bien. sepa. Ah, Entonces, hay varias que veo aquí bastante extrañas, que seguramente ella no conoce. Vamos a elegir las cosas raras, vamos a elegir bien para que ella pruebe y a ver qué tal ah, le va. Ah, Muy bien, pues mira, tenemos en primer lugar aquí, que le llamamos Chiri. Chirimoya. Chirimoya, okay. Y es una fruta, wow, bien sabrosa. En un ¿Sí? momentito te voy a obsequiar un pedacito. Gracias. Para que la pruebes. ¿no? Hombre? ¿Cómo? Eso hay que cocinarlo para... No, fíjate que la mayor parte de la fruta no se cocina. Ok. La, la fruta llega, la fraccionas ah, y vamos ah. para adentro. Hay diferencia wow. de las verduras. Esto... No, tú pruébalo, hombre. No, no hay que comer a que vivimos. Mm, wow. Mm. wow. Oiga, esto sabe muy rico. Es muy rico. Es sí, extremadamente y dulce. se llama ¿tú? Luna. Okay, pero no bien. es el pescado porque en otro lado del mundo se llama pescado esta nunca la he visto en mi vida ah, aquí en mi lindo país con esa fruta las antiguas habitantes se pintaban los labios y después de eso mmm, Muchos besitos Nos hacen falta tres frutas, tres frutas más frutas que sean muy, muy raras mexicanas Muy raras Sí, pues acá también tenemos la granada, granada de maraca así como la que dice el maestro Vlade eso, eso, es pre... eso sí me parece conocido, esto no se llama maracuyá No, maracuyá sí se sí, mira es maracuyá ¡Oh, sí se parece! Mira Es igual, es muy es igual Igual, pero no lo mismo ah, okay. viendo... Me llevo esta, me la no, llevo es. Porque no la, no la conozco en Panamá, no, ese, no la no, conozco. No, aquí es muy rico aquí en México, ¿Sí? ¿Y se ¿cómo, cómo se lo come? Este lo vas a fraccionar con tus manitas, lo vas a cortar, Ajá. lo vas a abrir a la mitad y lo vas a... Vamos con algo un poquito más, bueno, un poquito más difícil. ¿qué es aquí eso? Le, es una fruta y aquí le llamamos pita jaya eso parece como una flor como una flor, de hecho es una fruta sí. que estoy viendo doble, mira, okay. bien guapa las dos oh, ay ah, qué lindo sí, que para ver pues yo, no me gana, ¿eh? O es sea, okay. el mismo color mira, de la blusa Sí, el mismo mira. color de blusa y no, todo, pita jaya, jaya. Si este lo vas a abrir eh, ah, con el cuchillo, lo vas a cortar un, un extremo, otro extremo, ¿no? la parte media en su pancita Levantas un ojal y ¡guau! Wow, lo puedes rebalar. Y, a comer. y yo, así ¡am! Bien ya rico. llevamos las pitahayas. Aquí nosotros le llamamos chico zapote. ¿Qué? Chico zapote, así como ese chico zapato. Ajá. Chico zapote. Con Ajá. un cuchillo lo puedes traccionar en seis, siete, ocho partes. Lo más mágico wow. de esa fruta es que aquí adentro Nace la goma de mascar y chicle ah allá en mi libro Panamá así saludos a todo Panamá Eso. allá todo por favor desde nuestro México tan lindo tan querido desde Coyacán aquí con la compañera de Katherine yeah. No, ya tengo mis frutas listas Ya estoy aquí afuera del mercado junto a Gise Ella compró sus frutas para mí Lo cool mío es que yo compré frutas muy misteriosas Que estoy muy animada por ver tu cara cuando las pruebes así ya viste que estamos muy muy muy afuera A pedir el Uber rumbo a la casita A probar esas frutas deliciosas y ricas Fue rápido Ya llegó Muy qué rápido ¿no? Buenas Buenas tardes. Estamos aquí en la casita Y mi puñado De frutas mexicanas Exóticas Estoy segura que Gise no conoce esas frutas Y lo otro es Yo voy a dejar que pruebe un pedacito y el otro pedacito me lo quedo yo Para probarlas también Entonces nada, va a estar súper interesante Gise está en la cocina lavando sus frutas Yo no puedo ir a la cocina a ver qué está lavando Porque tengo que adivinar qué frutas son Pero ella también tiene que adivinar las mías Así que va a estar muy bueno ¿Qué estás haciendo ¡Gise! ¿Qué estás haciendo? Estoy picando la fruta. Uh, no vamos a hacerle trampa, gente. Vamos a dejarla que pique su frutita tranquila. Mis frutas combinan con tu vestido. Pero no vas a ver qué son. Okay. Chao, vete de la cocina. Bye. No vayas Bye. a abrir mi casa? No, no lo voy a abrir. Vamos a poner esto aquí para lavar las frutas. Ya mis frutas están aquí peladitas Están listas para ser probadas Cinco frutas fueron elegidas Ya puedes venir a probar Pero mira, ponte esto primero Camina por aquí Agárrala Mira, está dura Está dura, yo creo que es jicama ¿Qué es eso? No te lo quites No te lo quites No te lo traes No me Porque yo creo que la compré mal ¿Ah? ¿Qué pasa es que ¿Qué? ¡La compraste mal! Esta es la segunda fruta que vas a probar Vamos a ver qué te parece Dime qué, qué, qué siente su contextura todo Dale. Ok, creo que es como... Pruébala, pruébala Es como... Familia del mango Familia del mango mm. Ya mm. vas a escupir Es que la contextura... Es rara, nunca la había probado Pero... El sabor es muy rico Está rica, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La siguiente fruta, esta cosita que es como roja, que está es? aquí, sin comer la cáscara. ¡Mmm! Wow. ¿A qué te supo? Nunca he probado esto, Kate? ¿Te parece rica? ¿Qué piensas que es? ¿Las pepitas se comen? No sé, no te la como porque no lo sé. Bueno, si te la comes, igual la haces caca, así que no pasa nada. Y es que voy a baño. ¿Ya quiere hierba? <risa> ¿Te gustó? Me gustó mucho Super cool ¿Qué tan exótica te parece? Muy extraña No es exótica porque exótica tiene que tener un sabor como muy, muy, ¿sabes? Pero esta es simple, pero es muy rica Es como para hacer juguito, ¿no? Vamos con la siguiente fruta, ¿te parece? Uh -huh. A mí me da mucha risa porque tú tienes una pose como de asustada tal vez Y regañada Y regañada, <risa> exacto Esta fruta la verdad para mí es súper, no sé, a la vista, muy misteriosa, muy exótica Aquí la tengo, mira, mira, mira No, no puedes mirar porque aquí agarra Pruébala, a ver rara, Dale, dale <risa> ¿No te gusta? Pero sí tiene un aspecto bien bonito, me parece que sabe muy rica No me gusta <risa> Y nos queda una última fruta por probar, que yo creo que va a ser la más fácil para Gise saber qué fruta es. Uh -huh. Parece algo que tenemos en nuestro país, pero no es eso. Vamos a darle de probar a ver si Gise adivina qué es, ¿ok? Así que bueno, Gise abre la boca, abre a grande. Dos, uno. Eso. ¡Oh! ganó ¿A qué te supo? ¿A qué te supo? ¿Qué tal? Está rica, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Adivina qué es? ¿Maracuyá? Exactamente eso pensé que diría y no es maracuyá, gente, no adivinó ninguna de las frutas Pero es que Dice, nunca me dijiste que, esa tenía que fruta, decir los nombre. No, yo tampoco sabía, pero bueno, esa fruta <risa> se llama maraca o le dicen maraca Mmm. <risa> mm. Está rica, ¿verdad? Wow, pero como no me sabía maracuyá, yo decía no, que qué no. yo ya quiero probar frutas, así que gente, bueno, Ay, hasta aquí, toca. hasta aquí este video, yo ya lo voy a cerrar porque voy a irme al canal de Gise a probar frutas misteriosas, exóticas que ella eligió para mí. Entonces, no vamos a darle tanta vuelta a este video, por favor denle me gusta si les gustó, por favor compártanlo, compártanlo con sus amigos, acá nosotras extranjeras probando frutas exóticas mexicanas. Me divertí muchísimo al hacerlo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, por favor. Dale clic a la campanita porque es la única manera en que YouTube te va avisar si subí un nuevo video. Recuerda que estoy subiendo videos todos los días, así que súper pendientes al canal. Yo soy Catherine Boys. les dejo todas mis redes sociales aquí abajo en la cajilla de información. Así que nada, no, síganme en Instagram porque subo contenido allí todos, todos los días. Wow, la forma de andrejo son como pequeños gusanos. Amiga, no son gusanos, yo creo que no son Ay, la verdad no sé si son gusanos